Hola qué tal, bienvenidos más a un video de FIFA móvil Chicos pues el día de hoy voy a abrir nuevamente eh, mis, Bueno, voy a cambiar más bien mis puntos de nostalgia Pero pues antes de eso qué les parece si pruebo un poco de suerte Para ir practicando Y pues acaba, bueno no, salieron nuevamente estos sobres este, de programa eh, Así que nunca los he este, abierto Y pues como ya está casi para acabarse el, el, el juego Pues quise probar mi suerte así que voy a ver cómo me va eh, vengo con las expectativas muy bajas Porque no, no, no me quiero hacer mucha ilusión Es un millón y medio de monedas el que cuesta Y pues como ya habrán visto este, Hay la oportunidad de obtener estos programas eh, no, Estos programas Estas cartas de jugadores especiales de Herles 100 Aquellos que tuvimos en la En la búsqueda del ticket dorado en el evento de Pascua Y pues voy a intentar Voy a intentar a ver si tengo suerte con uno de ellos También están algunos iconos Prime y pues tenemos otros jugadores este, maestros Y pues ya vienen otros jugadores Pues eh, la verdad no, no Pues no, no tan magníficos ¿Verdad? Pero pues es lo que hay Así que vamos para allá Este, creo que son cuatro jugadores garantizados de GRL 70 o más Y un jugador de programa Así que voy a ver mi suerte A ver qué tal me va Espero que sea la mejor Así que vamos por el primero este, Ahí viene el primer jugador Básico Oro GR72 Bueno, un italiano Se viene otro 72 De México, de Monterrey Saludos a todos los que le van a Monterrey Se viene eh, un chileno GR74 Y se viene otro 74 Un argentino de San Lorenzo Y pues bueno Ahora sí Se viene el siguiente, es el jugador del programa Vamos a ver qué me toca eh, Pongo ahorita la música drop. Y pues ahí va 3, 2, 1 Bueno Enrakan bueno. en un, ale, un alemán De esos jugadores, este bueno, de esas cartas que hemos tenido Este, eh, cuando estaban Los encuentros disponibles GR83, pues no es lo mejor la verdad Y pues ni, ni, ni, a, ni a siquiera Se puede subastar, así que pues Yo creo que se ve directo a un SBC Pues ahí está ya El sobre del programa Un millón y medio de monedas gastados pues ni modo, nomás quise probar suerte. Y pues ya había un resultado, ¿no? Y ahora, pues para seguir con la práctica de ir por los sobres, pues jugué este, lo que fue el torneo del fin de semana. Eh, nada más lo jugué una vez. Llegué, creo que hasta 7 partidos ganados. Y pues ahí me quedé porque eh, la recompensa del, por 7 victorias es un jugador de héroes del equipo. Y pues de momento tengo 2 y uno repartido así que pues quise quedarme en esta recompensa porque quiero tener a tres héroes del equipo para ponerlos en mi, en mi alineación para eh, así poder ir por esa eh, por esa experiencia que nos dan en el, es el evento de campañas para este, poder subir a al CR7 que nos dieron del juego ah, ya, ya ven que al inicio del juego a todos nos dieron un Cristiano Ronaldo así que voy a probar suerte espero que me toque eh, un jugador héroe del equipo que no tenga actualmente para ponerlos para así poder tener los tres y pues ponerlos en mi alineación perdón así que pues ahí voy Espero que no sea repetido se viene se viene Falcao, no puede ser, no puede ser que se haya venido nuevamente Falcao. Esta es la tercera ocasión que eh, consigo Falcao, no puede ser, la verdad que tenga tan pésima suerte. Es increíble, la verdad, mi suerte. La verdad, chicos, es que no lo creo. Eh, no, no, o sea, la verdad, no, no lo creo. Ahorita van a ver este que es la tercera carta de Falcao que tengo de de del equipo. Y pues no, o sea, no lo puedo creer No puedo creer que mi suerte sea tan mala O sea, cómo me puede salir otra vez repetido Cuando ya lo tengo otras dos veces más Es imposible, o sea Nada más ocupo un tercer eh, héroe del equipo Para poder desbloquear esa Esa recompensa de campaña de Cristiano Ronaldo Y pues ahí está No lo vuelvo a conseguir, es increíble la verdad Vaya suerte, espero que Mejore mi suerte en, en los en, lo, en el canje de los puntos de nostalgia Porque pues hasta ahorita la verdad es que no no he podido sacar nada bueno Y aparte eh, en, el, en la recompensa De fin de semana pues me vuelve a salir Un jugador este de, de héroe del equipo Repetido Bueno, pues ni modo, es lo que sucedió Así que pues no queda más más que No sé si lo vuelvo a jugar No, no sé si alcance este, a jugar otra vez este, um, El torneo de este fin de semana Porque realmente quiero sacar este, a, a ese tercer héroe del equipo Para ponerlo en mi, en mi alineación Pero bueno, vamos a Cambiar este los puntos de nostalgia Esta sería mi tercera ocasión que canjeo estos puntos Vuelvo a conseguir este los 250 puntos de nostalgia Antes de los 3 días Así que vamos a ver qué me toca Espero que se vengan ya saben los puntos retros Porque los puntos fama los voy a estar guardando Porque ya vieron que el jugador destacado del, del día viernes Pues no fue lo que, lo que todos esperábamos La imagen claramente decía que era un jugador de GR90 o más Y pues ya vieron Salió Pogba, sí, con su carta retro de 97 Con su carta del de equipo de la semana, creo que era GR93, no me, no me acuerdo eh, Su carta, eh, no recuerdo la otra la verdad Voy a estarle poniendo aquí, bueno, le, yo creo que muy probablemente les puse ahí un, un, una imagen en el video de los jugadores que, que hubo Pero era otra como de un GR91 creo Y por pues la, la carta de, de campaña de Pogba de GR90 y otra por ahí creo que de 86, 85 y otra de 84 No, no, no recuerdo muy bien, pero la verdad es de que vaya troleo que nos dio EA Porque la imagen claramente decía que era un jugador de GR 90 o más Pero bueno, se viene el primero, bueno cierto Se vienen creo que los primeros este, 25 mil puntos Ahí están, experiencia muy bien No se vino punto retro ni modo Esperemos que los puntos de fama sean buenos Se vienen 25 vale, okay, ni hablamos Vamos por el siguiente sobre, vamos por el siguiente sobre Porque no, no fue, no fue nada bueno el primero Vamos por el segundo eh, sobre retro Espero que se venga ya saben Quiero esos puntos retro de programa para poder abrir algo Si no, me voy a quedar sin abrir nada Bueno, no salió nada Tengan esos puntos de fama, ¿cuántos? 50, un poquito mejor, nada mal Pero pues no es, puede, puede mejorar todavía Ok, vamos por el tercer sobre Tercer sobre retro Espero que se venga ahora sí un punto de programa reto. A ver, se viene. Quiero ver ese dos. No, nada. Bueno. Ok, punto de fama. Punto de fama. Quiero punto de fama bastantes. cinco Bueno. ¿qué, qué, qué? ¿Por qué me estás haciendo esto, juego? ¿Por qué me estás haciendo esto? Quiero eh, que salga algo épico pues, para poder para que ustedes también lo vean. Y pues se emocionen. Y pues, hasta ahorita no me ha podido salir nada bueno. Así que voy por el cuarto. La otra vez creo que fue en el quinto cambio, en el quinto, el quinto canje, perdón, donde, donde me tocó ese punto retro de rivales de la liga. Vamos a ver si aquí en el cuarto puedo conseguir algo bueno, por favor, algo bueno. No, nada. Puntos de fama, no me falles, puntos de fama, no me falles. 25, 25 nuevamente. Ok, a ver. Ese es el quinto. Es el último canje de estos de esos tres días que ya pasaron. Así que por favor juego, regálame un punto retro Porque quiero abrir unos sobres Por favor, regálame un punto retro Quiero ver ese 2 arriba del sobre Quiero ver ese 2 arriba del sobre vaya, vaya, vaya, vaya, vaya Bueno, a ver, puntos fama ¿Puntos fama? Bien, pues no No me salió nada No me salió nada, es imposible que no haya podido salir nada, la verdad A ver, A ver, a ver, a ver bueno, pues no hubo nada épico para ver, este, no fue la mejor de mis suertes. Ah, mire, pues aquí está todavía este, la carta de Popa para reclamar, bueno, para, para canjear más bien. Esto es lo que les decía, o sea, este, ponen las cartas élites de Hero 84 y 87 por 250 puntos de fama, lo cual este, no considero nada bueno que, que lo hagan, este, ya que por esos puntos creo que el sobre más caro creo que es el de los Tots o el de los totis a ver, ajá. Por 250 puntos acá en, en los TOTS pueden conseguir garantizados dos jugadores de gr 85 o más, garantizados. Y, y, y pues tienen también la posibilidad de obtener a un jugador épico o este jugadores maestros. Y pues acá en, la, en el canje de este Popa por los mismos 250 puntos de fama, únicamente van a tener una sola carta. Y en esa posibilidad van a poder conseguir este pues, a cualquiera de sus cartas anteriores. Eh, están viendo ahí pues que la carta de retro Es una bueno, es una opción épica Así que va a ser muy difícil que, que nos salga esa carta Y lo más, lo más probable es que nos va a salir este, Su carta básica de Hero84 Que la verdad no creo que valga la pena Gastarse esos 250 puntos de fama Así que yo no voy a ir por ella Voy a seguir ahorrando mis puntos de fama Y pues ya que junto un poquito más Probablemente haga ahí un pack opening De, de varios este, eh, sobres de programa